Eh, pues nada, mi aplicación es eh, PeerApp. Eh, entonces, que. Pues nada, os voy a explicar un poquito el ritmo y por encima. Soy Alejandro, de, de, de. Iba a decir de Data, no, no, de, de Web. Y nada, ¿qué, ¿qué es Peer? Pues básicamente es una abreviatura de Paddle Indoor Ruby. Y simplemente, pues es una aplicación para facilitar el acceso a los usuarios normales o. o o no tan normales a las instalaciones de, de este centro de, de pádel que hay pues en mi pueblito Ruby eh, ¿qué puede hacer PIR? pues nada además de reservar eh, reservar pistas para, pues eso, para ir a jugar ah, también da eh, un apartado de noticias eh, sobre, bueno, noticias sobre el centro noticias sobre campeonatos que se hagan en, en el centro, eh, torneos lo que sea también tenemos eh, la oportunidad de... Eh, ahí, la oportunidad, perdón. Uh, uy. Eh, esto. Te permite proponer partidas abiertas, reservas abiertas, a las que eh, tú reservas una pista y la gente se puede unir a tu, a tu juego. En caso de que no tengas con quién jugar o... Perdón, Alejandro, deberíamos estar viendo el ritmo ¿no? Sí, sí. Ah, vale, sí, sí, sí, es el, sí. sí, Me vas a decir como que estás explicando otra pantalla o algo así. No, no, estamos todos... Ah, no, no. Sí, sí, es el ring, es el Ritmi. Ah, vale. O sea, vale, simplemente vale. estoy leyendo un poquito lo que hay por aquí y ya está. Genial, perdón, perdón, continúa. No, vale, vale. Eh, y nada, bueno, en, a rasgos modos es esto. Eh, ¿Por qué lo hago? La motivación. Básicamente porque intenté entrar ya... Padre Lindo Ruby ya tiene una aplicación, eh, una web, pero intenté reservar pista y me volví loco, eh, además de que eh, estéticamente no, no me acaba de gustar. Y dije, pues bueno, ya como proyecto final vamos a intentar vamos a intentar mejorarla. Y en caso de que salga bien, no, pues mira, si se puede si se puede vender, pues eso que me llevo. y si no, o sea, bueno, Pero es esto par... es una locura, ¿no? No, no, no. Para eso todavía queda. Eso es ya... Bueno, es... Un 3%, tío. Un 3% para Core, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso hay que hablarlo, pero, pero sí. Pues pero sí. que no he pasado de veces por Ruby cuando estaba estudiando ahí en Terrassa. Hostia, no, no te has perdido mucho entonces tampoco, pero bueno. Tengo algún amigo por ahí. Somos majos. <risa> eh, bueno, nada, siguiendo. El, la estructura del proyecto, básicamente, eh, tiene en la carpeta, o sea, en, en, en el root, encontramos una carpeta static. ¿Qué? ¿Veis el Visual Studio? Sí. Vale. Static lo único que tiene son eh, contenidos generales. Las badges que he usado en el Readme y pues, no, las imágenes las sacaba de, de, de otra carpeta. Ah, como podemos ver también está el, el archivo de configuración de Slint, el gitignore, Ignore, alerna y package.json, ¿vale? además del Readme lo que explico dentro de packages pues nada obviamente está front y back al final es un es un proyecto controlado es un mono repo, controlado con lerna y ya está eh, el backend está construido con fastify y la documentación de la api pues nada simplemente podéis verla aquí en he utilizado software para documentarla eh... El frontend está construido con Next.js y React. Y la seguridad, eh, tanto en front como en back, con, con out0. ¿Vale? La estructura de la base de datos eh, he utilizado DIA. No sé si lo conoceréis, es un programita bastante majo. Eh, te permite crear estas tablas y es esto. Básicamente, la aplicación se compone de eh, pistas que en principio serán siempre las mismas, van a ser nueve pistas. Eh, si no recuerdo mal, creo que eran seis de Paddle doble, una de Paddle individual y, otra, y dos de Paddle. ¿Vale? Esto en principio no debería variar, al final las instalaciones son las que son. Pero bueno, por si acaso está metido en la base de datos para que se pueda cambiar. Eh, usuarios, que aunque lo lleve a u aunque se encargue de gestionar la u tengo una, eh, una, eh, una una tabla de, de usuarios más que nada para tener en cuenta el nivel a la hora de, de cada usuario, a la hora de eh, crear un, una partida abierta o, o, o para o para eso mismo, para mirarse el, el nivel y poder hacer match correctamente. Ah, y la parte importante, la chicha, es... Eh... La, los bookings, las reservas. Entonces, luego por otro lado están la parte de noticias, la sección de noticias, que esto pues no, no está implementado y, y bueno, es para, es para un futuro. Los modelos que, se, que, que están, están montados, ¿vale? Ah, ah, ah, y en caso de que se quiera contribuir, pues nada, simplemente sería clonarse el proyecto. Eh, accedes y para instalar todas las dependencias ahí se ejecuta el script npm run install y esto lo único que hace es ejecutar el eh, Bootstrap esto te, te instala pues tanto las dependencias de generales como de front y de back ah, y nada, para correr los dos a la vez pues simplemente run dep y, y te los arranca vale eh, la aplicación, el front de momento es esto esta es el, la página de inicio. Aquí pues, tenemos las diferentes opciones que podemos, que podemos hacer. Eh, reservar pista, las partidas abiertas y los campeonatos. Esta sección todavía no está implementada, así que no, no, no va a funcionar. Pero eh, en caso de que queramos hacer una reserva, ¿vale? Eh, eh, eh, pues nada, te, te saldría este formulario. Entonces... Um, vamos a reservar para el domingo porque ya tengo unas cuantas hechas para, para mañana y no quiero que se sobre que me dé errores por colapsar horarios. Intentar reservar una que ya está reservada, así que domingo nos aseguramos. Reservamos a las 10 y media. Eh, una partida de 90 minutos en la pista 1. Reservo yo a mi Bueno, en caso de que no rellenemos un campo, te lo. Te lo pide obligatoriamente. Entonces, al rellenar, ¿vale? Reserva realizada. No, no me ha dado tiempo a dejar más bonito eh, el OK. Entonces, simplemente te tira una alerta con que, pues eso, está realizada. Eh, para comprobar esto, pues básicamente no me ha dado tiempo a implementar una lista de las reservas que tenemos, pero... Si nos vamos a, a, la, a Swagger, aquí podemos comprobarlo en la ruta que para el día eh, domingo que es, es 13, 13. Para el día 13 hay una reserva a nombre de Alex con mi correo y a la hora de que empieza, a la hora que acaba, los 90 minutos que hemos escogido, y en esta pista, ¿vale? la pista número 1 que es de PA del dúo. Vale, eh, entonces... Un minuto, Alex. Sí, acabo, acabo ya. Eh, la parte de Cerca Punch, aclaro que está en catalán porque como va a ser aquí, la página oficial está en catalán y tal, eh, pues, pues esto lo, lo he dejado ya en catalán. Eh, no tenemos bookings para hoy, para mañana y como ya he comentado, habían unos cuantos y estos son todos los eh, juegos abiertos, todas las partidas abiertas a las que se puede unir la gente. Ah, eh, si, si quisiésemos unirnos sin estar logueados, eh, nos tiraría una, una alerta, no podemos, entonces necesitamos conectarnos vale entramos vale y ahora ponemos el, nos intentamos unir a la, al día 2, o sea a la pista a la primera pista y esto tengo que darle chicha ya se nos habría unido esto he tenido problemas a la hora de conseguir los, eh, la información de los usuarios, entonces de momento simplemente te pone usuario 1, usuario 2. Eh, la intención es que aquí te salga el nombre de quién es, el nivel que, que tiene y, y una imagen de, de perfil. ¿Vale? Y, y ya está, esto sería toda la aplicación. De momento no he conseguido hacer nada más por el momento.